Escuela de Porquero, que a pesar de que apareció un ciudadano que vio por estos medios la realidad de ese centro y autorizó la construcción con sus propios recursos de los baños, aún así esa escuela sigue con importantes precariedades. La Maximina Tavares de Los Arroyos, que fue de las escuelas que tienen menos años prácticamente de, eh, de construida y sin embargo hay filtraciones. Loma de la Joya que también tiene muchas filtraciones, Altagracia, Gullón, Grullón, Paulina, Valenzuela. O sea, el Ministerio acaba de paralizar prácticamente su política de infraestructura y de construcción. ¿Aproximadamente cuántos centros educativos en San Francisco de Macoli se encuentran en malas condiciones? <coughs> bueno, estamos hablando de unos 30 centros educativos entre los dos distritos, entre el distrito 0705 y el 0706. Centro, por ejemplo, como la Escuela Eusebio Mansueta. ...donde los estudiantes tienen que ir a hacer sus necesidades fisiológicas a los cacaos... La ...porque no hay baño. Andrés Navarro sigue haciendo politiquería... ...Andrés Navarro sigue invirtiendo más de 1.400.000 pesos en publicidad todos los días... ...diciendo que la escuela está bien... ...y nosotros nos negamos avances que hayan habido... ...pero jamás podemos tapar el sol con un dedo... ...en el sentido de cómo los estudiantes están asistiendo a las escuelas. Fíjese que las demandas de los maestros hoy y de los padres que están aquí no es ni siquiera demandas propias del magisterio, sino más bien las que tienen que ver con esas escuelas de tan extendida y de no tan extendida que están prácticamente sin contenido y con muchas precariedades. En pleno siglo XXI, anunciar una revolución digital en escuelas sin energía eléctrica y sin agua potable realmente constituye una... Una contradicción. ¿La respuesta de la directora regional de Educación, Mariel Santos. Bueno, le doy la primicia en este momento de que la directora regional nos ha invitado a una reunión para mañana, al Comité Municipal de la ADP, a las 9 de la mañana. Estaremos allá en su despacho, esperemos que ustedes también hagan presencia para que... Eh, ahí nosotros escuchar, a ver las soluciones que la directora regional presente. Si no hay soluciones efectivas, entonces continuaríamos con este plan que implica el próximo viernes un encuentro a las 4 de la tarde con todas las ATMAE y el viernes 8 entonces una asamblea de concentración que partirá del Liceo Viejo y concluirá frente a la Dirección Regional de Educación. La... No hace nada! ¡Combativa ADP.